...en el mundo River, lo que acaba de anunciar el técnico Marcelo, el muñeco Gallardo. Sí anunció, fue muy breve, lo que dijo es que se va de River, que deja de ser el DT de River Play y dijo, es una de las decisiones más difíciles y sentidas. Escuchamos a Gallardo. También voy, a, voy a ser breve, voy a intentar solamente... Eh, vengo, vengo a hacer una, un anuncio claramente, eh, intentando ser lo más breve posible. Estoy en presencia de, del presidente Jorge Matías y, y Enzo, eh, a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de, de contrato, termina en diciembre y ya no seguiré en el club. Eh, es una de las decisiones más difíciles y, y más sentidas. Sabía que iba a ser un momento muy delicado para expresarme. Eh, pero bueno, haré una breve pausa y, y más allá del anuncio estoy acá para agradecer. Agradecer a, a las personas que, que confiaron en mí, agradecer a Enzo por tu don de gente y por tu amistad. Agradecerle a Jorge por su confianza, a Matías lo mismo y a todo el cuerpo dirigencial, eh, por haberme dado la posibilidad de, de expresarme con, con total libertad para, para desarrollar nuestro trabajo. Eh, agradecer a, a un montón de personas sobre todo que acompañaron todo este proceso a lo largo de ocho años y medio, que acompañaron muy fielmente a, y, y se dispusieron a, a desarrollar y a empujar. Eh, agradecer. Claramente, bueno, no. ahí agradecía, ¿no? Pero finalmente dijo eso. Fue muy corto, que se va del club, que su contrato termina en diciembre y sí, sí. hasta ahora no se sabe nada más. Tano, ¿cómo estás? Hola, Tanito. Te saludamos aquí en el mediodía. Todos sorprendidos por la noticia del muñeco Gallardo. Sí, efectivamente, Marcelita, es un gusto saludarlos. Efectivamente es así porque hasta anoche incluso uno, este, observando el partido de River contra Platense, no, no había demasiados indicios. Eh, sobre todo de aquellos que siguen el día a día de River ¿no? hasta, hasta ayer se manejaba este, la continuidad de Marcelo Gallardo el armado de un plantel que es cierto, este año se reforzó de, de, a ver, con muchos jugadores y muy caro, porque gastó más de 20 millones de dólares y no ha dado frutos eh, no, no, no ha tenido hasta el momento conquista River, si bien todavía todavía en pie la posibilidad de ser campeón, incluso por estancia de puntos más allá de que Boca tiene un partido menos y parece estar encaminado pero no le dio eh, rédito en la Copa Libertadores ni tampoco ha podido sostenerse en la Copa Argentina. Futbolísticamente venía decayendo, eso también es cierto, aunque nunca perdió identidad, o al menos su, su forma, o, o intentar la forma de Marcelo Gallardo. Por eso es sorpresivo, Sergio y Marcela, este, insisto, uno siguiendo a los chicos que están permanentemente en el día a día de River, todos apuntaban a un Gallardo comprometido con la pretemporada de diciembre, con la posibilidad de sumar algunos jugadores y reencauzar futbolísticamente al millonario para el año que viene. Los dos últimos partidos le quedan, entonces. Eh, a ver, sé que se despide contra Racing en Avellaneda, pero luego termina, eh, comienza la pretemporada, todos los equipos, eh, eh, la selección argentina pensando en el Mundial, el 22 de noviembre, y ya los últimos dos partidos a nivel local. Claro, exactamente. El próximo partido de River eh, va a ser el día domingo, cuando juegue contra Rosario Central. La despedida de Gallardo, me imagino una fiesta descomunal, ¿no? Para sí. ir a Gallardo, 20, 30 horas, y después el último partido va a ser con Racing, con día y horario de definir, y dependerá mucho de cómo se lleve esa fecha. Eh, ah, no. La verdad es que ha sido una revolución pocas veces vista en el fútbol argentino la continuidad de un técnico durante tantos años, ¿no? El propio Gallardo lo, lo decía allí, ocho años y medio. Ustedes piensen en el último técnico en gran, a, a ver, muy exitoso en Argentina a gran escala fue Carlos Bianchi. Sí. Y Carlos sí, Bianchi claro. tuvo tres años entre el 98 y el 2001 y después un año más hablando de manera exitosa, ¿no? Entre el 2003 y el 2004 en Boca. ¿no? no no no es tampoco una referencia de una enorme cantidad de tiempo, ¿no? Y sin embargo, está bien en su momento de que se fue de Boca para probar en el fútbol europeo. Quizás venga eso con Marcelo Gallardo... Que también es cierto, ¿no? En todo este tiempo nunca recibió una oferta concreta claro. de algún club europeo como si la recibió Carlos Gensi en su momento. Te iba a preguntar eso justamente, teniendo en cuenta esta última parte, que se, quizás que no ha sido tan buena, pero digamos tiene muchas victorias, eh, digamos, muy querido y muy, con muchos logros. Eh, ¿Cuál es el futuro que vos ves en él? Mira, yo me imagino un futuro europeo, claramente. Este, sí. Hay clubes en los cuales él quedó muy identificado. Mencionar a uno, se me ocurre este, justamente eh, el, el Mónaco, ¿no? En varias oportunidades se lo ha mencionado. Hasta hace poquito se lo mencionó en el Sevilla, pero ya asumió allí San Paoli. Es lo que uno piensa, ¿no? Claro. Así que, que detrás de esto seguramente puede haber alguna oferta, pero no lo, no lo veo vinculándose a los clubes más importantes de Europa. Claro. Y eso es fundamental, Tanito. Eh, conseguir. Eh, ser técnico, de un equipo de primera línea, un equipo donde Gallardo pueda llevar adelante todo lo que hizo un River, contratar los jugadores que necesita para llevar su proyecto futbolístico. Si vas a ir un equipo de mitad de tabla para abajo, difícil porque perdés dos, tres partidos seguidos en Europa y te tenés que volver para, para la Argentina. Sí, totalmente, cosa que por supuesto que Gallardo en River tenía todavía una espalda muy fuerte, porque más allá de este mal año. Yo pensaba en lo de Bianchi, ¿no? que en realidad Bianchi estuvo en la Roma entre el 96 y el 97, después de haber sido muy exitoso con Vélez, sí. vuelve a la Argentina, justamente, fíjate eso, ¿no? va a la Roma, que no es un equipo de, de los más poderosos de Europa, pero no deja de ser uno de los más importantes de Italia, y no consigue resultados, dirige muy poco tiempo y vuelve a Boca, en donde vuelve a ser muy exitoso, este, y así mismo duró tres años. Por eso hablo de un episodio que no es muy común, ¿no? ocho años y medio para el fútbol argentino, es verdad, siempre acompañamos resultados. ¿Y Exacto. quién podría ser el nuevo DT de River? ¿Qué lío es ese para River? ¿Qué lío, sinceramente? ¿Qué lío porque a quién ¿verdad? tenés? Crespo por un lado puede ser. en Es una alternativa porque fue un, es un hombre muy vinculado a River que dirigió bien aquí en la Argentina, que dirigió bien a Defensa y Justicia. Pero hay que ver quién se anima también, ¿no? Claro, claro. O sea, agarrar el River post Marcelo Gallardo, no, no es tan simple. Tiene en, en, todo, este, en todo este tiempo, en los ocho eh, años que dirigió a River, eh, 14 títulos Marcelo Gallardo. No. Claro. Eh, y además este, tiene el gran título que fue, sin lugar a dudas, el que conquistó contra Boca en el Santiago Bernabéu, y además revirtió, en cierto modo, en esos ocho años, la paternidad que Boca tenía sobre Rive, eh, Gallardo, en cierto modo, si bien los números no lo indican así, Boca sigue arriba en el historial, lo cierto es que le cambió un poco la mística ¿no? a Rive y su forma de plantarse ante su eterno rival que se había dado mucho, sobre todo en la década del 90 y del 2000 en favor de Boca. Bueno, Gallardo lo consiguió en base a resultados, claramente, pero le dio una impronta distinta a su equipo. Y hasta incluso el, el propio Gallardo supo adaptarse en los inicios de River, era un River que tenía otras características muy distintas al River que después lo volvió a imponer, pero con los dos logró ser efectivo y exitosa, ¿no? Te agradecemos, Tanito, Gracias, estos minutos para el noticiero, eh, para aportar con claridad eh, lo que se viene a partir de ahora en este nuevo River me refiero a partir ya de enero, ya estarán los dirigentes pensando quién será, eh, cómo se irá a formar el cuerpo técnico. Una tarea muy difícil. Vamos a decir una cosita ¿Eh? más, Sergio, que se confirmó este, que Gago se rompió los ligamentos cruzados. Se especulaba con eso, pero ya está el resultado de los estudios, eh, Gago, dice, pero, eh, rojo Marco Rojo, el futbolista de Boca. En el partido contra Junín ayer. Contra Sarmiento, exactamente. Para es esta mañana era una especulación, pero bueno, lo, lo confirmó el propio jugador, así que estará entre 6 y 7 meses sin aquí. 6 a 8 meses parado. Gracias, Tano. Gracias, Tano.